Toma notas en papel siempre que sea posible. Yo lo hago en las reuniones que me resultan más importantes siempre me llevo mi libretita que por cierto para prueba aquí la tenéis que esta es la libretita a la que llevo todas las reuniones lo que pasa es que cuando la lleno la cambio pero me diréis Emilio tú que eres tan digital tan defensor de todo lo online cómo es que escribes notas en papel pues porque me las recuerdo mejor las recuerdo mejor eh, me quedan mucho más frescas y cuando termino la reunión vuelvo a la oficina, llego a mi ordenador la digitalizo para tener tanto copia física en papel como copia en digital, luego ese eh, resumen, ese briefing lo mando a cada uno de los participantes para que todos tengamos constancia de lo que son mi punto de vista eh, de lo que hemos hablado como punto más importante en esa reunión, pero primero tomo la copia en papel luego la digitalizo y luego hago una copia resumen a todos los Participantes. Me queda más fresco. No se puede decir que, mira, hay una prueba de lo que se comentó, como diría George R.R. Martin, autor de Juego de Tronos: las palabras se las lleva el viento, con lo cual. Lo dejo todo por escrito, de puño y letra. Luego lo digitalizo en online, mando una copia y a mí ese método me funciona muy bien para tanto tener prueba de lo importante que se comente una reunión como para yo recordarlo mucho mejor. Con lo cual, mi consejo en el vídeo de hoy es... Eh, tomar anotaciones en papel porque os será tremendamente útil tanto en vuestra vida personal como profesional. Si os ha gustado este vídeo, por favor, un like, me gusta, compartir y, por supuesto, sigamos comentando en redes sociales para abrir una buena conversación entre vosotros, yo y entre toda eh, la comunidad. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saluditos!